Buenos días, un saludo a todos los seguidores y suscriptores del blog, miren, el impulso sexual, en este momento, se ha convertido para mucha gente en un auténtico problema. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. El impulso sexual es un impulso poderoso, muy poderoso. Pero claro, ¿qué ocurre? Que en, nuestro, en este momento, y para mucha gente mucha gente tiene la capacidad de alimentar y nutrir ese deseo sexual de una forma, eh, digamos, bulímica. Vamos, se comen todo el frigorífico en el sentido figurado de la palabra, claro. ¿Por qué? Porque, mire, los medios, de, los medios que tenemos a nuestro alcance... Eh, toda la tecnología que tenemos eh, permite permiten a través de los sentidos a través de la fantasía a través de la recreación en nuestra mente de aquello que hemos visto de mil maneras sobreexcitar sobre excitar... ese impulso sexual y llevarlo hasta convertirlo en una adicción es decir una adicción es cuando algo cuando se convierte algo se convierte en... ...como que está completamente descontrolado... ...que ya tenemos, que ya no tenemos poder sobre eso. Que eso se ha apoderado en nosotros... ...y que nos lleva a donde eso quiere. Sea jugar a las máquinas... ...o cualquier, cosa, cualquier edición... ...o tomar una droga... ...bueno, pues el sexo también puede ser una edición... ...y puede ser una edición peligrosa. peligrosa. Eh, piensen ustedes en toda la pornografía que hay por, por, por, por muchas partes en, en Internet, hay pornografía un montón de todo tipo, de toda clase, más leve, más grave, en fin, en el, móvil, en el móvil, que lo tenemos ahí a nuestro alcance a todas horas, todo esto, si lo unimos al poder del instinto y también... ...a que en, una so en muchas sociedades actuales hay una actitud más permisiva... ...mucho más permisiva que hace unos años... ...hacia todo lo que tiene que ver con la sexualidad... ...hay también, eh, digamos que eh, la forma de vestir, incluso la forma de vestir... ...es mucho más excitante que la de hace 50 años... Eh, yo recuerdo el, el recato, el recato que las mujeres tenían que tener en España en los años 50, 60, era enorme, era enorme, eh, eh, ¿cómo se iba a atrever una mujer en aquellos años en España a salir a la calle con una minifalda?, vamos, eso era, lo primero porque la habrían detenido, la habrían detenido, literalmente, no crean ustedes que lo digo así en sentido... La habrían detenido inmediatamente a la policía, y se la habrían llevado al calabozo y la habían juzgado, y seguro había in mucha... incluso había pod habría podido ir a la cárcel. Y el que dice esto, es por poner un ejemplo, digo otras muchísimas cosas. Es decir, entonces, eh, la fuerza del impulso sexual y la nutrición, el nutrir ese impulso de mil maneras, de mil maneras, ¿eh? de mil maneras puede querer decir con medios externos, pero también actuando nosotros sobre nuestro cuerpo <coughs> de una manera que haya una excitación constante. Por ejemplo, si una persona, todo si todo esto que estoy diciendo lo ponemos en un conjunto, ...todo eso, la influencia que todo esto tiene sobre una persona... ...puede llevarle a estar masturbándose continuamente. Continuamente, sean hombres o mujeres. Y llegar un momento en que esa persona es esclavo absoluto de todo eso... ...y no tiene ningún poder sobre eso. Y eso es peligroso por, porque puede atentar incluso contra la salud si es una cosa muy excesiva, y puede crearnos una mente patológica, enfermiza, eh, que ya no, no podemos controlar de ninguna manera. ¿Qué hacer ante todo esto? Mire, tenemos muchas cosas a nuestro alcance, pero como he dicho siempre, una cosa es tener... ...muchos medios técnicos a nuestro alcance. Y otra cosa es, ¿qué tenemos que hacer con esos medios? Nosotros somos los que utilizamos los medios. Nosotros somos... Una silla, usted está sentado en una silla y está ahí en un grupo de gente, ¿no? Una silla... ...pues una silla... ...ahora las sillas suelen ser cómodas... y ...estar bien, ¿no?... ...pero imagínese este que hay una discusión... ...y usted coge la silla y se la estampa en la cabeza... ...a uno y le parte la cabeza en dos... ...¿qué ha pasado con la silla?... ...la silla era un... ...un objeto para sentarse, ¿no?... ...usted la ha utilizado como un arma... Con, ...como un arma... ...¿tenía la silla la finalidad de convertirse en un arma?... ...no... ...pero usted... ...con la rabia y la agresión que tenía dentro... ...la ha convertido en un arma... ...por tanto... Eh, eh, cuando hablamos de la tecnología, de la ciencia, debemos tener en cuenta que lo, que lo que salva este mundo, lo que salva este mundo, no es la tecnología y la ciencia en sí misma, sino la utilización que nosotros hacemos de esa tecnología y de esa ciencia. Piensen ustedes ahora en la guerra esta de que ha declarado el genocida, este señor genocida, ...y asesino, literalmente, de Putin... ...contra Ucrania... ...piensen ustedes... ...la cantidad... ...de tecnología... ...que se está utilizando ahí... ...para destruir... ...¿quién la está utilizando?... ...es que la tecnología mata... ...no, la tecnología mata si nosotros la utilizamos para matar... ...porque la tecnología en sí mismo... ...un cañón no se dispara solo... ...un fusil no se dispara solo lo disparamos nosotros porque temos, porque tenemos la intención de agredir a alguien o de matar a alguien o de por tanto eh, cuidado con eso entonces como les digo eh, tenemos que hay que para poder hacer frente a este al impulso sexual que ya se ha convertido en una obsesión en una adicción hay que limitar el acceso a un montón de cosas tenemos que limitarlo limitar el acceso a la pornografía limitar el acceso a películas porno limitar el acceso a, a una mente calenturienta que siempre está pensando lo mismo y sobre excitándose continuamente hay que poner límite hay que poner límite y no es fácil eso ¿eh? no es fácil porque claro Basta con encender el ordenador y meterte en tal página y ver cosas, ¿no? Y eso es muy fácil, ¿no? Entonces, señores, siempre vamos a parar a lo mismo. Los seres humanos somos los que tenemos el poder, porque tenemos esa capacidad, porque tenemos esa inteligencia, porque hemos sido dotados por la por la evolución de una inteligencia superior y una de una capacidad de manejar el mundo de una forma diferente a como la manejan las demás especies. Tenemos esa capacidad de crear, pero también, también tenemos la capacidad de destruir. Y por tanto, podemos hacer que la sexualidad, que el impulso sexual, sobreexcitado, sobredimensionado, sobrecargado de... ...de fantasía y de, y de ver cosas y de escuchar cosas y de fantasear a todo momento... ...se convierta en algo que nos derrote continuamente y nos lleve a consecuencias graves. Bueno, pues nada más, solamente eh, advertirles del peligro que tenemos actualmente... ...que a veces no nos damos cuenta del peligro que también representa para nosotros toda la tecnología. Sí, tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchas cosas que podemos convertirla en un auténtico problema y en un auténtico peligro. Gracias.